La ruta a La Fresca es una ruta que empezamos ayer en la Vega Baja y que va a ir por toda nuestra comunidad desde el sur hasta el norte. Todo lo tiene que empezar aquí, en la calle, porque las instituciones tienen que estar al servicio de la gente y así entendemos la función pública o, debemos, o entendemos que debe de ser. Vamos a abrir las puertas, vamos a hacer que corra el aire y vamos a hacer que el Senado lo sintamos nuestro, porque en realidad tiene que ser nuestro, de la gente. Vamos a cambiar este país y el primer objetivo para cambiar este país que tenemos que conseguir son ganar las elecciones el próximo 26 de junio.